amiguitos ¿cómo les va bien bueno miren les voy a mostrar a mis pecequitas que están rico en tintas las ven ay Juan es chiquitita miren les digo mira, a ampo ay no sé si se ve qué lástima gordito Está loco, le damos calabaza porque se empacha. Bueno, me alegro mucho que estén aquí porque les muestro. Estuve ensayando muchísimo. Para... Bañarme. Es un chiste, no, no, no. Ensayar así, no, no me puedo bañar. No, no quiero, no quiero, no quiero. No quiero. Pero... Yo juego con esto, son bloquecitos chiquititos que se llaman este, legos. Yo juego con eso a veces, cuando me entretengo con eso y estoy aburrida. Pero ahora estoy recién bañada, tengo que ver Netflix... En la computadora que acá la tengo Que es de mi abuela Pero Este Ya no la tiene más mi abuela La tenemos acá porque a veces a la mañana hago zoom Con mi colegio que necesito hacer la tarea Y todo eso O sea con la seño y todos mis amigos que necesitan hacer colegio Bueno amigos y luego de hacer eso, de mirar Netflix en la computadora, necesito ir a dormirme, que estoy para hacer eso mañana. Pero mi mamá mañana a la mañana tiene... a ver cómo se llama... ese Zoom, pero con la directora, la vicedirectora, la señorita y todos los papás... Y yo me tendré que ir a su habitación, la de mamá y de papá, a jugar con el celular de mi madre. Y, o sea, o no sé qué cosa. O puede ser a ver la tele, o no sé a qué cosa hacer. Bueno, mañana se verá todo. Y yo debería estar durmiendo a la mañana, claro. Todos estamos durmiendo a la mañana a veces. Bueno amigos, un beso grande, chao.